La única culpable eres tú ¿Quién te mandó? O sea, Hacerme algo tan rico Dime ¿Quién te mandó? Es que lo bueno lo repito Dime ¿Quién te mandó? Mm. Dale, vamos, vamos a meter mano con lo que hay Dale, ¿sú? ha pasado Ha pasado mucha guerra y Igual que, que tú Yo también la he disfrutado casi la mayoría eh, Desde el 90 para acá Y muchas personas Siempre dicen, pero ¿Quién ganó? Nosotros no somos, como, como se dice, nosotros no somos la eh, ley batuta, pero vamos a dar nuestra opinión, según, según nosotros entendemos, quién ganó de esto, ¿Quién le vamos a darle, bueno, yo te, bueno, fulano ganó aquí, pero eh, él le ganó en un porcentaje tanto a este, entonces así lo vamos a hacer, vamos allá. Así que, la gente puede comentar abajo en el canal de YouTube, en Facebook, cuáles fueron, quién entendieron, porque ahorita no me dicen, Ustedes lo no saben, usted es, es nuestro pensar, nosotros, nosotros Fírate, no ahí, todo el mundo No tiene la opinión, es como la parte de atrás, todo el mundo tiene una, así son las opiniones. ¿eh? <risa> <risa> <risa> Nada, vamos a comenzar y, y van a salir las imágenes eh, de cada uno de, de, de los exponentes que vamos a hablar. Vamos a analizar la primera. La primera es tenía, eh, es Don Omar y Héctor contra Wisin. Tú sabes que no hubo Héctor y Tito y, y Don Poquetito no se metía. Y tampoco estaba Yandel, aunque hizo una canción, creo que hoy te voy a casar y eso, pero nunca tiró directamente. La guerra siempre fue Héctor y Don Omar contra Wisin. Para, para Taylon, ¿quién ganó en esa guerra y por qué? Ok, mira, esa guerra, a lo que yo tengo entendido, Surge luego de que Wisin sacara el tema Manto Azul del disco oh. de Los Sobrevivientes, que es el último tema del disco de él. Cuando sale ese tema, Wissing, como decimos acá, se creció. Él estaba en un momento donde estaba fronteando. En ese mismo momento Héctor Elfader y Don Omar tienen el combo de los 70 activos. De ahí es donde sale el tema Vamos a Matarnos. Si ustedes recuerdan ese tema en la parte sí. donde dice, ah, cuéntale, que no te querías bajar de la guagua. Ese es de tantos minutos, es que le decían el tema más Flow Family. Exacto. es lo que está hablando de eso, supuestamente, a lo que se rumora es uh -huh. que en unas fiestas patronales, pues, el combo de 70 le rodeó la guagua a Wisin él o a Wisin, creo que era que andaba, y no se quiso bajar. De ahí es donde sale esa famosa frase de Don Omar, de que cuenta que no te quería bajar, yo estaba solo. Que incluso después, años después, Héctor lo desmiente y le dice que él no estaba solo, que él andaba con el combo de 70. Pero eso cuando lleguemos a esa guerra, hablamos. Si me preguntan sí. esta guerra, liricalmente hablando, es que después que le bajaron los muñequitos de esa manera, esa de vamos a matarnos de Don Omar y Héctor, para mí estaba más sólida que el manto azul de Wizzy. Okay. Yo diría que esa guerra la ganó Héctor y Don Omar. Para ti la ganó Héctor. Para mí, yo entiendo que la ganó Wisin. Paso a explicar. Independientemente del fronte que le hizo Don Omar, que fue un fronte, ese, es como que cuando tú le das el micrófono a un pana tuyo que nunca ha hablado, ve habla, desahógate. Para mí fue Wisin en ese sentido porque había una canción, no sé si tú te acuerdas, que era como esto, tú estás ready, yo estoy ready, vos te estás ready, que supuestamente el sobreviviente era una respuesta de esa. Ahora, si yo mido a Don Omar y a Wissing, ganó Wissing. para mí. ¿Por qué no no, no, eh, Don Omar no respondió tantas cosas? Ahora, si yo mido a Wissing y a Héctor, ganó Héctor. Porque cuando Héctor rompió con el invad, no sé si tú te acuerdas, en ese invad, cuando él le respondió... Bueno, si vas a decir eso, pues tienes que decir <risa> Wissing perdió contra Lele. Rest in peace. El, alma secreta. Siempre que se hable de una tiraera de Héctor el Fadel, hay que empezarlo con la frase Rip Lele. Porque Lele. a los que no tengan esos conocimientos, que muchos chamaquitos que quizá escuchan la música, muchas de las tiraeras duras de Héctor El Fadel y muchos de los flows icónicos de Héctor El Fadel, el lápiz detrás de esa de Héctor El Fadel era Lele, el alma secreta. So, siempre que hablemos de esas tiraeras, hay que decir Rest y, y, el... y, y, y, es, y ese libro, no sé si te acuerdas, Tainon, fue icónico. Cuando sí. Héctor, que fue cuando Tempo estaba preso ya, y Tempo llama a, a Héctor El y, y todo el mundo dijo, es el voz de Tempo, había llamada, eso fue icónico. Ay, o sea, qué si qué yo es. lo veo desde ese punto, para mí ganó Héctor. O sea, fue como un 60 contra un 40 contra Wisin. Ahora de Don Omar, yo sentí que él habló mucho en la canción, en la respuesta, como que él habló, él no rápido tanto. ¿Tú sabes eh, qué le pasa? Era que... Uh -huh. No sé, en Puerto, por, no, por lo menos en Puerto Rico, era más la presión de la calle que importaba que la, música. Por que la es, música. Quizás en música tienes razón, quizás en música estuvo más parejo de lo que la gente lo vio, pero era que cuando tú comparabas la calle y lo que era que a ti te rodearan la guagua después que tú habías hablado tanto y tú no quisiste hacer nada, eso es como que tumbarte sí, la por completo. Es como sí, sí, automática. Y... Y era lógico, era el combo de 70. O sea, ¿cómo tú podías frontearle a ese, a ese combo de 70 sabiendo tú que ese, ese combo era sumamente fuerte? Ahora, si es por calle, como tú dices, la fronteadera que le hicieron, que Don mal le hizo a él, o sea, yo lo, yo lo evalué fue en, lo, en lo lirical, pero en lo que tú dices tienes razón. Eso de, de la calle, eso te baja mucho. Por ejemplo, otra guerra, vamos a mencionar más tarde, que también fue así. Otra guerra, mi hermano Taylón, muy comentada, de la clásica de los 90, Oji Blas, Master Joe versus Tempo. Mm. Hay un disco, no sé si tú te acuerdas, que se llama Playero de Yabu ah, yeah. De Yabu Tú eh, lo recomiendo, ustedes lo pueden buscar. Hay una canción de Master Joe que le tira a Tempo, pero le tira de una forma como de amigos traicioneros y cosas así. Oh, que subliminal subliminal tempo hizo una canción también ahí que se llamaba eh, yo sé en, que en, hizo contra en, sí contra el, el, el, la el, family que eso fue un clásico contra so, mi, so, eso fue, un ay, payatita, choque, sentiste como si tuviera pasado eso, puede, ser, eso fue en, eso fue, hubo un problema creo que yo te lo dijo en el coyote co en el yo co co fronteando y salió prendido le <ríe> dio trompa entonces esa canción de tempo que la gente la puede buscar se llama eh, eh, en quién confías tú? Que era como diciéndole, hablo de amigos que ya no son amigos, un clásico. después de un eso. Salió en Playero de Yahoo. Ya después de ahí comienza la guerra. Mal, si Mateo y Jim la fueran, estuvieran en esta época, yo creo que fueran ganaran en sentido por la payasada de las redes sociales. Eso, <ríe> pero ahora mismo, quizá a tiempo la mejor tira era, algunos dirán que se la dio Residente, por decirlo así. Pero la tira era más cómica y que más se vacilaron a tiempo fue Master Yo Yo G Black con lo de Quiero mi Mi que por cierto, entrevisté a Tempo, le hice un unboxing al disco de él 20 años después y venía dentro el recibito el del Banshee que estaban, el concurso del Banshee que estaban regalando que hasta Tempo reveló que era falso, nunca iban a regalar el Sí, Banshee. yo lo vi eso, eh, eh, yo lo vi, yo lo vi cuando te so, Ese tema de quiero mi Banshee o oh, por lo menos una motora que le tiró master el Jojo yo y Black, eso fue un clásico porque era con la misma pista de Tempo. Y le, y le tiró duro. So yo diría que Tempo la ganó porque liricalmente no se puede ni comparar. Pero fueron los primeros que le dieron una batalla a Tempo Burlona, que le, le iban sacando camino por otro lado, le iban sacando partida por otro lado. Quizás Tempo se había acostumbrado a de gente como ejemplo, liti y polaco, que eran más lirical. Y aquí viene Master Yo-Yo y Black. Y fueron los primeros que se la montaron a nivel... Que si sí, exacto. Que si fuera a redes, estuvieran los memes por ahí de los banshees y todo. No, creo, sí, sí es estarían duros. Una, una de, la, de las cosas cómicas de esa tiradera de una de las que hizo Ojo y Black, cuando puso a Nicky Yang hablar como mexicano. Sí. Eso... O sea, y que por eso le tiraron a, a Nicky Young y le tiraron a Larry Yankee, porque se metieron en la guerra. O sea... Pati, ti, ¿quién ganó? O sea, tú dices que ganó liricalmente Tempo. Tempo, tempo. yo se la daría a Tempo a nivel de música, dejando los tripeos a un lado y todo, lo que es una tiraera, la ganó Tempo. Para mí, para mí ganó Tempo, eh. liricalmente ganó, porque como te digo, en ese tiempo la burla no era algo tan esencial, ¿No? o sea, como que no es igual que ahora que en las redes sociales tú te burlas de que... Por cualquier no cosa. Quizás esa tiraera bolona sale en esta era y la gente la aprecia más porque la gente está más en el tripeo. En esa era estaba todo el mundo todavía en la seriedad del hip hop y papi, tú tienes que demostrar con barra y esto hip hop tira era y tiene que dar como es. Yo so, creo que a nivel de lo que es, como tú dices, en esta generación quizás Mastery, y yo, yo y Black le hubieran sacado hasta más ventaja con una tiraera así. Otra tiraera que fue en ese mismo momento que fue la de Yankee y Tempo, o lo dice la 30-30 y Tempo. ¿Te gustó esa guerra, Taylor? mira nosotros uh, revivimos esa guerra clásica hace unos meses atrás y me sorprendió escuchar las tiraeras y ver cómo, sinceramente, Tempo le pasó el rolo a Yankee en esa tiraera. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Quizás no, no, yo, te no, de más. yo tengo de Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, Tempo se llevó a Yankee, pero Yankee lo hizo bien. O sea, Yankee, eh, lo que hizo con como, como, como, como esa canción, mi fanática, como que le quedó bien. Aunque Hasta tempo para la palabra de Yankee que más me gustaba de, de esa tiradera es: eh, tú hablas más mierda con Emperica, pericado Cabrón del Taco. Sí, dije como que le subaba la barriga al búho. Quiera o no quiera, si quieres la guerra, tú mismo te entierras, los cuerpos no en el cielo, la sangre en la tierra. Lo que pasa es que Tempo tenía más flow, Tempo tenía más flow cuando le. Le tiró en el tema ese de. Vengan y manes, vamos, ah. a, que ni quieren tratar de copiar el estilo que Tempo tiene. Eso está. Eso, me está atenta, aquí, te habla Tempo. Tú nunca vas a hacer ah. lo que yo he hecho en tan poco tiempo. <risa> no, Tempo. y con el beso de más fama y dinero. Cuando lo tiran los dos en un baúl de Transvictoria, eso es un game completo. Él le mandó un par de rafagazos a todo el mundo, a Yankee, a Master Joey, Black, a Liti y Polaco. Ahí se fueron un par de gente. Pero esa guerra, muchos, los fanáticos de Yankee quizás no están ready para admitirle esa conversación todavía. <risa> pero sí, él le ganó esa tirajera. Allá. Era a Yankee. Otra guerra que se dio dura es la de Tego y Voltio contra Liti y Polaco. Uy. Y fue una guerra muy comercial, o sea, que acaparó mucho la atención. Me acuerdo yo, como cuando salió Guasa Guasa, Guasa Remis, salió la de Polaco. Muy dura. Bueno, Para ti, tu opinión. Eso es algo que hasta en la misma entrevista que le hicimos a Liti Polaco, ellos lo admitieron. Que si de, la, de todas las tiraderas, cuando Tego le bajó con él, tú eres Guasa Guasa, Guasa Guasa. ese remix a ellos los dejó locos ese remix los dejó loco, pero que ellos tiraron para atrás, pero me voy a ir voy a ir con Tego, porque es que Tego ¿qué sé yo, el flow de Tego en ese momento ¿qué le parece? le digo que se merece una vez en toda tu vida lo que yo hice de dos meses Acho, los estaba matando con ese flow ese tiempo Tego tengo. No, y, y, y, y, y creo que aunque mucho o sea, yo, a mí de ahí, para mí liricalmente ganó Polaco Listo y polaco. Aunque Tego le ganó más comercialmente. O sea, que fue más exitoso, tú por encima, la gente te captaba como que le estaba ganando y a que tú no escucharas tanto la letra. Voltio, el verso de Voltio estaba, estaba a voltaje sí, sí. en ese verso. Por eso que te digo que cuando tú te, si analizas más que tema, un tema de ellos Y una de, de Tego y, y, y Voltio, va a, estar, va a estar la gente, hey, por cierto, repórtate en la cajita de los comentarios Déjenos saber, ¿estás de acuerdo con nosotros? Mira, él dice <risa> que él ganó Liddy Bolaco. Yo siento que esa a nivel de lo que es un tema por un tema. Lo que pasó fue que después Liddy Bolaco le siguieron y zumbando, pero a nivel de sí. tema y tema, yo me voy con Calderón y el voltaje con el WhatsApp what's pasa remix. Eh, ¿tú te acuerdas Taylon? La canción que que que le metió Voltio. No se puede decir en televisión, cuando él le tiró a Albertio solo, que le tiraron la canción con Lito y Polaco, que le hicieron esa en, masa, en fuera de serie. Esa tira era tu esa, lo dice. el padre canse mi hermano Álvaro, era loco con esa tirada Ey, no, esa gente, mira, lo que es Litty Polaco y Tempo, yo creo que ellos han sido parte de las mejores guerras del género, a nivel de que durante esto que vamos conversando, ya hemos mencionado a Tempo como dos veces y ya todavía <risa> quedan como dos más, tres <risa> dos dos más. Igual <risa> que Litty Polaco. <risa> otra guerra que se dio dura, dura, dura. Vamos a venir un poquito más para acá. Esa es Cocuyuela Ñengo Flow. Dicen que esa es la guerra que el, eh, eh, a nivel de calle ha sido la más fuerte. Porque son dos combos muy fuertes. Rockwiler y los Real G. Esa fue la primera guerra que yo analicé en un Reviviendo Guerras Clásicas en mi canal. Y fue la primera guerra donde yo, personalmente, yo no pude escoger un favorito. Siento que esa fue una de las guerras que se quedó como dirían en las batallas, a réplica. Otro round más, nos quedamos a espera de la revancha porque se quedaron empate. A pesar de que Ñengo tiró más round que Cosculluela. Porque tiró sí, sí. tres y Cosculluela creo que nada más tiró dos. Dos, Pero, solamente con Especito Remis y con Descansen para Full Records. Sí, por eso te digo, dos y Ñengo tiró como tres. Aún así siento que fue una guerra que se quedó pareja. Más allá de la música. El detalle de esa guerra y por la cual se respeta tanto que tú ves que no se vuelve a levantar esa guerra es que esa guerra tocó la calle. Eso fue una de las pocas guerras del género que pasó a la calle más rápido de lo que la gente se piensa y hubieron hubieron como quien dice daños coratelares en esta guerra. No se habla mucho de eso ni voy a entrar en detalle, pero el que sabe de la vuelta sabe que esto fue una guerra que se puso picante en la calle. Fácilmente tú te buscabas un bofetón por mencionar que tú eras fanático de Ñengo en, el, en, en la barbería, que no era. Te iba a dar un cerquillo. Ah, que yo soy fanático no, de Ñengo. un A este nivel se puso el fanatismo. No, no, no. Era, era, fue fuerte. Yo yo vi algo. yo porque A veces uno fuera de Puerto Rico no, no ve lo que está pasando ahí. Pero esa gente tenía un problema. Han tenido que todavía, todavía. Dicen que ellos personalmente no existe esa. Esa comunicación tan, tan buena. Hace, Así entonces tú, tú dices que fue empatado. Hace como un año se empezó a despertar otra vez el patripalante entre ellos en la red. No sé cuánta gente recuerda eso. Y si ustedes notaron que tan rápido como empezó se detuvo fue porque ahí hubieron gente que intervinieron porque saben lo que ha sucedido en esa guerra. Que esa es la guerra más real que ha sucedido en el género urbano. Y con eso la podemos resumir. De todas las que han sucedido, esa ha sido yo creo que la más real a nivel de realeza, no de tiradera, de real de que nos vamos hasta la calle y si hay que irnos. Y no, no, para, entonces tú entiendes que fue empatado, que debieron darnos otro round. Yo me quedé con ganas de otro round. Yo diría que eso fue réplica, otro roundcito entre ellos para definirlo. Un día de esto me se define A mí me gustó la tiradera de, de Ñengo cuando le hizo la versión de ellos. Como que, tal dicho aquí y vaya. Es <risa> eso, está, eso le quedó burlona, llegó, me encantó. Pero me voy con Coscu. O sea, como que yo siento como que él dijo todo en un tema. O sea, me voy con Coscu como. En, en, un, <risa> en 55, en 55 en 50, él le ganó como un 55-60%, porque como que Coscu le dijo en ese tema, como que yo entendía que él le dijo todo lo que tenía que decir, se lo dijo en una sola. Aunque él, le, aunque él le dijo, Diego le dijo muchísimas cosas, pero como en un solo tema, como que le dijo: Mira, papi, tú hiciste esto, esto, esto, esto, no pégate ni con dos humanos, ni con fulano, ni fulano. O sea, a mí me gustó eso, punch Night, o sea, eso. No me gusta mucho lo de la, la gente hablando. Sí, a los dos, porque era en un momento donde los dos venían subiendo no significa que Coscuyuela no era conocido y Ñengo, pero todavía no habían pasado a ese próximo nivel y esa guerra los elevó a los dos porque fue una guerra que estuvo la calle pendiente todo el mundo en el género pendiente y eso que no existía en las redes como ahora que si llega a existir las redes como ahora eso hubiera sido minutos, videos de una hora ahí, live de una hora diciéndose cuatro cosas como <risa> <risa> y yo creo que Coscuyuela supo aprovecharlo porque fue en ese mismo momento que salió El Príncipe o sea, pasó la guerra, vino un pasito Remis y ahí mismo sacó el príncipe y eso explotó el más inteligente del género urbano en las tiraderas se llama Cosculluela, con todo el que él ha guerreado le ha sacado provecho, desde Ñingo Flow Tempo. a Tempo hasta Kendo como quien dice por eso que Kendo no quiere guerrear con él porque es que le va a sacar otro Choli y lo sacó a Manuel lo le sacó un choli a Noel, le sacó un choli a tempo. Le va a sacar a Kendo. Por eso que Kendo no quiere guerrear con él. Le va a sacar un choli a tempo. A Kendo. A Kendo. Otra guerra que fue muy conocida en el movimiento, Farruco y Kendo Caponi. Ey, Farruco y Kendo. Farruco, yo la verdad, no eh, fue muy raro porque. Uno estaba acostumbrado a ver a Farruko fresita, mujeres y cosas. Y, y pensó como que Kendall lo iba a matar de manera muy, muy, muy fuerte. Pero dio la batalla. Para ti, Taylon, ¿cómo tú lo viste esa guerra? Como mismo acabas de decir. esto fue una baja guerra que a mí me sorprendió. Porque el que me conoce sabe, no es que yo soy un hater de Farruko. Simplemente que hay muchas cosas, especialmente lo que fue la era completa del trap de de Farruco, que nunca se la capié ni, ni, ni me tripió pero en esa tira era con Kendo, tengo que decirlo. Farruco sorprendió. Creo que Farruko sobrepasó las expectativas y por el simple hecho de que Farruco superó las expectativas y hizo a, la gente, a ciertos fanáticos hasta cuestionar de quién había ganado. Por ese hecho, nada más, yo le voy a dar el voto a Farruco. Por el. <risa> vino de abajo, de donde nadie lo esperaba. Porque cuando tú mencionas una guerra de Kendo y Farruko, lo menos que tú esperas es que Farruko va a tirar el nivel para atrás. No significa que no lo tenga, simplemente que, como tú dices, Farruco siempre ha sido considerado un artista fresita para la guerra. Claro, con El claro. hecho de que él vino con ese nivel en esa tiradera, me atrevería a darle el voto a Farruko. Yo lo, yo lo pongo empatado. Lo he empatado. Parruco dio la batalla, la canción de Kendo, Feliz Navidad. Eh, bueno, hubo muchas canciones, pero la que más me gustó, que le dio a Parruco fue Feliz Navidad. Ese fue el concepto y todo eso que tuvo esa canción, Feliz Navidad, fue brutal. Pero hubo algunas como, como Hey Hey de Kendo y que, que dieron la, la talla. Para mí los dos se dieron bien. Sabes ¿Sabe que un rapero, como que me expliqué, era Fresita y se la dio a uno que... Uno pensó que lo iba a llevar de una. Los dos la do, los dos dieron una buena batalla. Hey, no me coman los fanáticos de Kendo, por favor. No me vengan a <risa> atacar. No estoy diciendo que Kendo haya perdido. Lo que estoy diciendo <risa> es que por el simple hecho de que Farruco al ser un artista fresita, que nadie lo esperaba, dio, dio la talla. El que dio, pues le doy mi voto. Sí, porque pues vienen los fanáticos. ¡Dale! ¿Puedo decir que Kendo? Sí. otra guerra dura que se dio Tailón. la guerra entre polaco y arcángel esa guerra te quedaste arcángel le sacó un choli a polaco por decirlo así <risa> lo, mismo, lo mismo que con Chuela. otra cosa mira eso es algo que arcángel ya lo ha explicado en varias entrevistas en el momento en que Arcángel está guerreando con Polaco, está guerreando con Héctor, y está guerreando con el combo de 70, Arcángel un chamaquito que no llegaba ni a los 21 años todavía. Ahí es donde sale la famosa historia del famoso bofetón que le dan a Arcángel en el Choliceo de Puerto Rico, que incluso reveló recientemente que la persona que lo salvó de que le dieran cuatro galletas más fue Ningo Flow que entró Incluso Arcángel reveló que Nyingo Flow fue el que entró, lo sacó de ahí y hasta invitó a Héctor a pelear por abusador. Wow. So, con todo eso dicho, Arcángel tenía, papi, toda la presión de la calle en Puerto Rico y no se dejó. Como muchos dicen, don Omar uh -huh. sintió la presión, se mudó para New Jersey. Pero Arcángel no Arcángel se quedó siempre en el calentón. coyó como él mismo dijo. Si ustedes no han visto esa entrevista, creo que fue con Mikey Backstage. Pueden ir a chequearla. Me parece que dio muchos detalles curiosos de, de lo que fue esa, ese día. Y él hablaba que esto el papi a esto le hacía la vida imposible, esto le pues, llegaba a los pares. Si Arcángel estaba en ese par y para cantar, le trancaban los carros para que no se sí, pudiera. Eso mismo, eso, eso mismo contó en una entrevista que hicimos eh, Mario VI. La, la gente de El ah, la la Eso de cuando a Héctor le decían la presión, no era de que un dicho, era la presión de verdad. Entonces, tú entiendes que porque la pre, por, por el combo que tenía por Polaco atrás, él supo dar la batalla, y chamaquito. Yo diría que esa guerra la ganó Arcángel porque le sacó la fama, la gente se la dio, y después de eso, Polaco, qué sé yo. No digo que jamás volvió a ser el mismo, pero su estatus su se vio afectado por el hecho de que un chamaquito en ese tiempo se la apuntara con él. So yo diría claro. que la ganó Arcángel. Y, y tú sientes que, la, que, que en la calle es así. O sea, que la gente se la dio Arcángel todo el mundo se la ha dado Arcángel en ese momento. En el momento no, porque en el momento Héctor tiene la calle encendida. Hoy, años después, tú le preguntas a la gente y van a quizás te digan lo mismo que yo. El simple hecho de que Arcángel se quedó cogiendo las bofetadas, cogiendo la presión que sea y no se mudó y no se quitó y se mantuvo con su frente en alto. Eso hay que respetarlo y... Y, y, y es bueno el punto que tú haces, Taylon, porque si tú analizas la guerra en sentido mercadológico y lo que tú le puedes sacar beneficios, Arcángel le sacó muchísimo beneficio. Y no solo eso, Polaco cometió el error en el Choliseo y agredir a Arcángel, porque era lógico, ya Arcángel, Arcángel tenía un, parece un guión bien montado en el choli, donde le tiraba, le tiraba y el público solamente lo aplaudía a él. O sea, que eso fue bien preparado por Arcángel, supo hacerlo, o sea, supo defenderse contra Polaco. El, el error de Polaco fue aceptar la invitación a un concierto de Arcángel. ¿Qué tú no crees que iba a suceder? ¿Que la gente te iba a gritar la, la música tuya? Tú estás en no, el concierto de Arcángel. Sí, sí, un error, un error. Creo que fue un error de Polaco. Ahí, aunque tengo que darse la Polaco en sentido de que la canción que le hizo contra Arcángel... Fue muy tripiona. No Yo no me acuerdo. No la gente se la tripió en la radio. Me acuerdo como ahora que eso era la radio, que en la mañana, en la tarde, en la era noche. Que dice que de toda la tira era, esa fue la parte que a él le molestó y que hizo que él nunca quisiera arreglar con Héctor y hasta recientemente nunca quisiera arreglar con Polaco por el simple hecho de que ellos usaron a la Maidel y lo que fue el momento del Choli, que eso no se sabía. Hasta el momento de esa tiraera de Polaco, el bofetón de Arcángel era un rumor de barberías en Puerto Rico. Hasta que <risa> filman en esa tiraera y sale a la luz pública, entonces es que se ve obligado a Arcángel a tener que hablar de toda esa situación. Pues lo bueno. dice, por el simple hecho que le tiraron con la Maidel él, él nunca iba a arreglar con ellos. Me gustaron más las canciones de Polaco, Liricalmente me gustó, aunque Arcaje está dura, me gustó más el, el, el polaco, pero como tú dices, Arcángel supo sacarle, se defendió, de ahí, de ahí en adelante fue que fue más exitoso, o sea que le sacó un beneficio grandísimo. Otra guerra, vamos para una bien reciente, muy, muy, muy reciente, Pucho y Rochi, esa es una de, de las guerras que la gente más, más dijo que si fue montada, si fue falso, si había unos datos de una gente, del otro... ¿Cómo tú la viste, Taylor? Ok, mira, a mí me entró mucho hate de parte de mis propios bodismas, por decirlo así. Porque yo lo dije desde el momento uno. Siento que Rochi se la ganó liricamente. Se la ganó a nivel de consistencia. Y cuando digo consistencia fue que Rochi se las tiró con video y todo. Y rápido. Esto era de hoy para mañana como quien dice. Con videoclip. El simple hecho de que le puso videoclip a nivel de liriqueo, siento que le metió más palabreo que de Pucho. Yo se la di a Pucho. Incluso hasta Rochi compartió la reacción de esa vuelta. A un charagua ahí a Rochi. So, yo siento que esa tiraera la ganó Rochi. Yo se la oh. di a Rochi. Incluso el... uh -huh. los dos ran como quien dice. <risa> yo creo, yo soy dominicano, soy de patio, me gusta Rochi. Creo que Rochi... Eh, es un exponente que ha sabido representar la calle. O sea, el tipo ha sabido representar la calle y como que hacía falta eso desde el tiempo del lápiz para acá o secreto por ahí, como que no había nadie que, que usara lo que es la calle, calle, y lo ha sabido representar. Para mí, eh, el, eh, Roche tiene mi respeto. Ahora, en la guerra, yo siento que Pucho, en la segunda cera era, le supo decir un par de cosas eh, a, a Rochi. O sea, se le supo decir, no sé quién le dio los datos, no sé cómo fue lo que no, pasó. Que el Pana fue el que le dio todos los datos y el Pana fue el que se dio toda esa vuelta. Sí, yo lo que siento, porque yo siento que él, él, él me está diciendo mi máster mi, mi que es fanático de Rochi. Me dijo, ¡Cuidado toda la madre de Rochi! <risa> <risa> Marco, Marco, Marco, un saludo para Marco, que nos está grabando. Hey, un charaba ahí, Marco, está Rochi. Entonces, yo creo que Rochi le dio bien. Eh, Rochi le dio bien, pero Pucho, aunque me encantó más que toda la de Rochi, la, la era. Fue muy pendejo en no hacerlo en su canal, en no hacer un video. O sea, él no, no, no vio a Rochi como un buen contrincante a nivel... Como Arcángel vio a Lápiz en un momento. O sea, él no lo vio así. O sea, él no lo vio así. el auto. hecho que yo tampoco se la doy a Pucho. Porque otra cosa, quizás los fanáticos de RD que no consuman mucho a Pucho... No lo, no lo noten, pero yo que llevo escuchando a, a Pucho desde Freestyle Manía, que como te comenté al principio, que veía en la página de Freestyle Manía, mm. casualidad que Pucho era uno de los que me tripiaba cuando se llamaba Mr. Like, que no mm. era ni Pucho, era Mr. Like. Me acuerdo cuando se agregaba con Benny en el Sí, se tiraba sin camisa ahí, con el cinturón puesto en el carro. <risa> So, yo conozco el estilo de Pucho y en la tiraera, especialmente la segunda el reguindó mucho de lo que es el estilo que le llamamos acá coscuyuela, ese <risa> medio santacó. por eso no se la di a Pucho en ninguna de las tiraeras para mí yo siento que incluso Rochi le ganó las dos okay. y esa es mi opinión, no todo solo vino con video vino con palabreo exacto, vino con concepto y le tiró con todo señores, como dice Tailón comenten aquí no es lo que nosotros decimos, es lo que ustedes también opinen de cómo les gustó, si sí o si no. Vamos ahora con el plato fuerte. Creo que nuestro para que iba a estar integrado, creo que, se, que está, que ahora fue que pudo, que nuestro amigo Darry, da, a ver si puedo agregarlo, para que ya lleguemos en la parte, en la parte final, no sé, nada. Vamos con los con Pero la de, de la. Esa este no está en tu lista. No sé si la tienen en tu lista. Vaya a seguir, ya vas, cuál, final. Ya, vamos con la dura ya la ¿Qué última. ¿Tú crees que ganó de Chelo Cha y Químico Ultra Mega? Está fuerte ahí. Eh, y en yo, mi yo opinión, me voy. La Dale la tuya. Químico, en mi vale. opinión. Yo me iba a ir por el Químico, porque Chelo. Dice muchas cosas, tú sabes, a veces me, que se le caen las rimas. Él dice muchas palabras fuertes, a veces se le caen las rimas. Pero Químico es muy duro, machucando un beat, y el tipo tiene una forma de rapear. Químico buenísimo. es mi rapero favorito de RD actualmente. Mi top tres artistas favoritos de RD serían Químico, Nene la y Flow Mafia, un Charagua Flow Mafia. Me parece que uno de los artistas más inflavarolados allá en RD, que no se le da el apoyo, que tiene que darle los medios. Y me parece que a nivel de concepto, cuando se trata de videoclip y todo, nunca la deja caer, es allá Flow Mafia, son un Charagua Flow Mafia. Señores, yo entró con nosotros Taylon, mi amigo Danry, también eh. de, de Nueva York. Que lo que que lo que mi gente. Activo, activo. Estamos activos. Aquí, Estamos activos. ¿Tienen sí, la... el celular ya volteado? ¿Lo tienes volteado? Tienes que ponerlo volteado, ok Ahí Vámonos ya con los platos fuertes Tailón con no, Los platos no va. fuertes Bueno, va. no lo tenemos por orden Porque yo lo voy diciendo alguna Así que si las, las otras te las pediste Así ya tú sabes Vámonos con Lápiz y Arcángel Que no la tenían en la lista Pero tienen que estar aquí No puedes dejar de mencionar Tailón, dime ¿Quién para ti ganó Lápiz o Arcángel? Yo te soy sincero, tendría que sentarme a escucharla de nuevo para poder refrescarme la mente. Pero creo que la ganó Arcángel con el remix de Vaguero de Se Partió el Lápiz. Cuando tiraron eso, creo que ese tema dio más duro, por lo menos para estos lados de acá, que lo que fuera de Lápiz. Yo diría... Maybe la um, Arcángel y Vaquero en esa. Tengo que escucharla de nuevo. No te estoy dando un voto de que es súper seguro. Tú entiendes que tienes que escucharla de nuevo. ¿Pasti Henry quién ganó no, de lápiz o Arcángel? Bueno, yo te voy a ser sincero, mi hermano. Comercialmente, la de Arcángel y la de Vaquero son sonó más. Quizás por eso tylon está diciendo que él se la da al cáncer, porque a nivel comercial llegó más lejos. Pero a nivel del liriqueo, en lo que el lápiz consiente duro, como dicen ustedes los Boris, no hay break, papi, no hay break. <risa> <risa> por lo menos, por lo menos en esa canción, comparando la de se partió, eh, se partió el lápiz remix con la de lápiz que la respuesta que se llama, ¿quieren sonar con el lápiz? Que la, ese para es mí es un ícono de rap, esa canción. Es un ícono de rap dominicano. Ahí hay un slime legendario. Y él le supo como responder al Sí, sí, sí, sí. Y, sí, y yo, yo no, sí. dudé, voy a ser sincero, también, cuando yo vi la, esa canción que tú dices, de el Lápiz, y, eh, digo, Vaqueros y Arcángel, yo dije yo, no, yo soy Lapi y no tiro. O sea, yo mismo dije, sí, yo, soy lápiz, sí, yo también, yo también. O sea, yo dije yo, si tira, si tira, si tira a Lápiz, no creo que le va a llegar a, a, a como el cáncer le dio. Incluso cuando... yo ni conocía de Vaqueró cuando salió ese tema. Yo conocía del lápiz porque a mí, para ese tiempo, yo trabajaba acá con un panita que, que es dominicano y me trajo el mixtape del lápiz, ese primer mixtape que salió, que tenía un heredena, el... a menos. El Cotorra para asesina que... se llamaba. ¿Cómo era que se llamaba? Cotorra asesina. Cotorra asesina oh. era que se llamaba. Ah, sí, que sí. estaba bajo ese yo estos dólares. Ah, bueno, sí. lo que, que El panita me lo dio y para ese tiempo yo quedé loco con lo que era lápiz. Yo conocía de lápiz, no conocía de vaquero, pero cuando escuché el tema de... Y sí. coño, este chamaco un poco más melódico. Eso fue lo que no. me llamó la atención, que vaquero era un poco más melódico sí. y la, un poco más hardcore. Por eso que eso... Son dos estilos diferentes, aunque la gente los quiere comparar y a veces los pone en guerra. Yo diría que son dos artistas totalmente diferentes. Es como decir Dari Yankee y Don Omar. Dari Yankee y Don Omar son dos artistas que aunque los tratan de comparar, representan dos esquinas totalmente diferentes. Don Omar, el mejor cantante. A nivel de interpretación, Don Omar es mejor que Yankee. Pero a nivel de dar un show y a nivel de trayectoria y éxito, Yankee es mejor que Don Omar. Eso es más o menos lo mismo con Vaquero y Laplace. Vámonos con otra dura Dura, dura, del pasado. Qué bien tú mencionaste a Don Omar y Yankee. Yankee versus Don Omar. Dime, Tylon, ¿cómo tú valora esa guerra? Bueno, musicalmente hablando, la ganó Yankee. En mi opinión. Si estamos hablando del cara a cara. ¿eh? <risa> no, o sea, pero, oye, pero una no, pregunta, una pregunta. Pero, Estamos uh -huh. hablando de la primera etapa que ella ve para los tiempos de la gasolina o ahora en la etapa que lo hicieron a nivel de negocio el cara a cara. No puede ser Se todo, Se puede combinar todo. Por ejemplo, todo. para te, te lo pregunto, Taylon, también. Cuando salió Do Omar con Ahora son mejor que yo y todo ese tipo de temas. Son gas de, eh, eh, de gasta. Sí. Eh, cuando le tiró en el Royal rombo, Yankee tiró en el Royal rombo que me quedó brutal. Para ti, entonces, ganó Yankee. Sí, sí, si tú me preguntas a mí, es zona vegante, rime, Yankee mató en ese Rimey. Ey, ey, dime. La de Don Omar, la más que me gustó de Don Omar fue la que le hizo Real, creo que se llamaba, que le hizo el coro. Ese fucking. Verso le quedó duro, que él le medía como un flow rápido. Porque eh. okay, en cuatro de cada cinco estúpidos, una que debe ser en su vida. Sí, Exacto, fue la... Perfecto, sí la respuesta de Genserson son, esa pues. Soy yo diría Darry. Bueno, Taylor se fue por Yankee. Dime tú, Darry. Ah, pero y tú me lo preguntas, a mí. <risa> Papi, No, la, la no. gente tiene que. Recuérdate que la gente no no sabe. No, no, pero <risa> esto, no es por, esto no es por gusto, esto es por la lírica y Darry Yankee. Muy por encima. Tú nada más tienes que evaluar Roger Rumble y, y Zona de Gangster Remix Eso fue un liriqueo a otro nivel. Mm. Don Omar ritmo bien y rápido bien, pero fue como algo básico. Algo normal, pero Yankee, Yankee. Demasiado punchline uno atrás de sí. otro. Muy duro. Para mí ganó Yankee y, y sin duda por eso Posh, la que, creo la que cuando hicieron también ya lo de cara a cara ahí fue que se demostró todo por completo de que sí. ya sí. estaba por encima de Don Omar porque una de las razones por la cual esta es mi teoría pero tengo conozco a un par de gente en la industria que me dicen que eso es una de las razones por la cual se canceló la gira del cara a cara era por la recepción que estaba teniendo la parte del cara a cara en cada estadio que se estaban presentando, la gente le estaba coreando más la parte de Yankee en el cara a cara que a Don Omar. So, a Don Omar ya cuando llegaron a Las Vegas ya no le estaba convenciendo la química. Porque en Puerto Rico se vio chulo las primeras dos veces, pero ya cuando empezaron a llevar el concepto a otro sitio, ahí el fanatismo era diferente. Maybe te metías a un estadio que era 90% Team Yankee. So. Sí, ahí, yo, pues. Oye, yo estoy muy de acuerdo con Tyron, porque para los tiempos de la primera etapa de la guerra, tú sabes muy bien que Yankee base, básicamente se lo cogió como más juego la tiradera, Me explico. Él nunca le dedicó un tema solo a Don Omar en aquella etapa. Por eso la gente quedó con una espinita ahí, como que Yankee ganó ya no y todo, pero como que en hay muchos raperos. Roger Rumble es un disco de muchos raperos. Eh, en, en el disco de Mira me le tiró puya, en el disco de Rompe le tiró puya, nunca fue un disco ente, un, un tema entero, pero ya en el cara a cara Daddy Yankee se le hizo un tema con coro, un concepto, coro eh, todo, ya y tenían solo. el mismo beat que los ¿El podían mismo hacer? beat. Exactamente, Daddy Yankee en el mismo beat y en el mismo coro lució mejor que Don Omar, aparte de lo que Tylon dice del show por eso fue que Don no aguantó la presión y soltó eso <risa> Tylon. Vámonos con otra reciente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que tú dices a la gente que comente? ¿Cómo está ahí? Comenta ahí, right now, right now. Recuérdate los, los comentarios, déjanos saber. Sí, sí, no te sí. Esa vuelta, si tú te acuerdes, ah. no Sí. Tienen fotos las televisiones y mándenoslas por etiqueta para, para Instagram. Yo la publico. Presidente eh, Tempo. Uh. ¿Quién ganó esa guerra? Presidente bueno. o Tempo. Dime Taylor. La gana Residente, pero, pero la segunda de tempo estuvo bastante sólida. Si yo tendría que decir que hay una que tempo se ganó, maybe fue esa segunda, porque fue que lo que pasa es que Residente lo mató, lo mató, lo mató. Después cuando Residente le soltó la segunda Ahí fue. Ya no había más nada que buscar, ya no había más nada que buscar. Cuando empezó a hacerle el breakdown de las mismas letras que estaba diciendo Tempo, lo No había más nada que buscar. Que el presidente le gana intelectual. El problema de Tempo es que quiso venir con palabreo de calle. ¿Qué sí. le importa? Mala mía, ¿pero qué le importa a Tempo? ¿Qué le importa ahora mismo al pana que tú vengas a hablarle de que tú tienes una 40 y que van a darle cuatro tiros? Cuando eso no lo que importa. Residente lo que te dice, mira, tú eres de los que escribe gente con J. Ya. Se, se acabó. ¿verdad? Lo mató. danny para ti, Tempo o Residente? Eh, estoy muy de acuerdo con tylon Tempo perdió esa guerra por la primera canción que hizo Tempo, que se llama Calle sin Salida. Por ese disco perdió la guerra. Si él desde un principio se hubiese ido por la línea del segundo disco, El Bruto, en la historia hubiese sido otra. Porque eh, eh, Tempo quiso venir a demostrar a la Residente que él era calle, y que yo soy el bichote, que yo soy el duro, y ahí perdió la guerra. Residente, como dice Taylor, se fue por lo intelectual. Y eso, ese fue el punto a favor de Residente. Yo bueno, digo, sí. bueno, yo creo que sí, ganó por, por la eh, se me frisó. Ganó por ser intelectual, creo que dominó por esa, por esa parte, y creo que tempo debió saber utilizar las herramientas contra, contra residentes. Ya lo se eh, me pasa el nombre del chamaco de Venezuela. Ustedes saben de quién digo, el que batalló con residente. Ah, eh, eh, NK, NK Profeta, Profeta, diablo, cómo se me olvidó el nombre del pana. Para mí, que incluso eso fue la mejor duro, batalla duro, que duro, duro, duro, sí, sí, le ha estado a Residente. La primera vez NK Profeta le dijo muchas cosas que mucha gente siempre se lo cuestionó a Residente. Sí, Yo diría sí. que ese fue el que mejor tira era la de Residente porque sí. se fue por el lado intelectual y el lado político. El lado la político. exactamente. De ese es el que tú tienes que hablarle de política para pa, pa, pa cogerlo aquí, que si no... Sí, sí. Bueno, vámonos con otra guerra también premium. Liti Polaco versus Tempo. Uh, muchas conversaciones y parece que esa está últimamente retornó de nuevo entre el público. Por una, sola, por una sola barra se revivó la se revivó la guerra. Oye. Oh, <risa> re <risa> re revivó esta <risa> conversación, pero lindo. Siempre fue bueno. mejor que por nada. Dime, Taylon, ¿para ti quién ganó? Bueno. Para los que quizás ya hayan visto que en lo que fue Reviviendo Clásica saben cuál es mi opinión, pero para mí, y sigo firme en mi opinión, esa tiraera la gana Tempo. Esa tiraera la gana Tempo. Sí, Lito y Polaco le tiran para atrás duro, pero cuando tú te pones a escuchar los temas de Tempo de Buda Family, esas tiraeras que le tiró ahí, eh, yo sé de lo que... Lo que me levantó y me levantó el otro día fumando es eso yo en realidad y no lo que tú estás pensando, Pola. Ser <risa> <estás> tan feo. No, no, no, no. Esa canción está brutal. También la que está, la misión, todos son parte de mi viaje a Marte. Yo voy a darte <risa> lo mejor de mi arte. Es la de CIMPO. -E también, ver, sí, tiro, eh, mucho, sí. tiempo, tiempo, tiro mucho. Yo diría que, y ese es el gran debate que existe entre yo y los muchachos del Comité Urbano, <risa> a los míos, porque ellos son Team Liti Polaco. Desde día uno, incluso yo, hasta en la misma entrevista de Liti Polaco, se lo dije a Liti Polaco. Bebo, lamentablemente, yo era Team Tempo. Sí, Óyeme. Que Te voy a decir algo, con Pola y hasta le canté un beso a <risa> Tempo. dale. <canto> <risa> Darry, para ti, ¿quién ganó el Tempo El Polaco? Definitivamente Tempo. Tempo para aquella época, a principios de los 2000, se escuchaba demasiado actualizado a nivel de flow. Los, instrumentales, a los instrumentales que él mismo hacía el piano de sus instrumentales, demasiado acelerado. Tempo trajo, la, como él siempre dice, la calle a la música. Pero que no tanto traerlo, cualquiera hace eso. Es que uno lo sentía que era de verdad. Uno, se, uno escuchaba la canción y decía, miércoles, pero de verdad, lo que te, este tigre hizo lo que dice en ese disco. Él transmitía eso, no solo escribía, transmitía lo que escribía, que es muy difícil. Y Tempo, demasiado duro. Canciones icónicas, tirando la y Polaco, y muy duro. No, esa es... Ahí. Mucha gente se la da al Fadel, pero el Fadel dijo que él aprendió el maleanteo del de Tempo. Sí, exacto. Sí, de tempo. O Omar dijo que él se hizo las trenzas por primera vez después que vio el video de Tempo. Sí, porque hay personas... Con las trenzas. Sí, él vio mucho. eso te iba a decir tú que vivías en Puerto Rico. Y hay personas que en República Dominicana no sentían tanto la fama de Tempo. No sabían el fenómeno que era Tempo en Puerto Rico. Y tú que tuviste ahí, ¿te lo puedes contar, que en vez, ¿cómo, cómo era Tempo en ese momento? Mira, yo más recuerdo que cuando salió especialmente el segundo CD de Tempo, No Game, no eso games. era un hypeo en todos lados. Tú no había un carro que pasara por ahí que tú no escucharas ese disco sonando por todos lados. Porque lo que sucede es que Tempo llenó un vacío en el momento donde estaba Toito metiéndose más a lo que era el reggaetón, el underground. Tempo trajo el hip hop. Por eso si notan, cuando Tempo salió, se pega mucho lo que es el hip hop. Y empieza, esa fue la era donde salieron todos los boricua guerreros y toda esa era del hip hop con Tempo. Cuando Tempo cae preso, hay un vacío tan grande en el hip hop que ahí es donde nace la era del reggaeton sex. Si ustedes miran bien, la era de DJ Blasque concuerda con el encarcelamiento de Tempo. Porque en el momento que Tempo es el artista número uno y que hay preso, literalmente el género se queda como que porque Yankee estaba sonando, estaba por ahí, pero no estaba a ese nivel. Yankee no era Tempo para ese tiempo. Vamos a hablar claro, claro, claro. Cuando sale DJ, en ese tiempo, perdón, de, de, de, de, en ese momento Tempo era el más pegado en ese momento. Tempo no había nadie por encima de Tempo. Cuando salió No Game, no había nadie por encima de Tempo en Puerto Rico. Ningún artista. Por eso fue el primer artista que la Sony quiso firmar, Porque muchos de los artistas en PR eran independientes. Incluso el modo de trabajo era, vamos a ponerle, tú te montas un mixtape. Tú te conseguiste todos los artistas que te grabaran los 15 temas y tú me vendes el disco a mí. Yo te doy 30 mil, 40 mil discos por la producción y ahora yo soy dueño de esa producción con todos los derechos y tú nada más cogiste los 40 mil. Esta es yo, la historia que quizás lo, los DJ Nelson de la vida y, y, y los que eran dueños decidí como Diamond Music sí, y, y La y Majestic, todas esas producciones donde salían muchos raperos, eso era lo que hacían. Ellos montaban la producción y después se la vendían a una casa de izquierda, el álbum completo. So, para ese tiempo, Tempo fue el primer artista que le dieron un contrato millonario con que no vente, no me veo, tenemos un par de millones. Y ahí fue que cae preso porque él sacó el tema, el último sencillo que Tempo cae, que ya te podría dejar saber para dónde él iba, era Vete con el crespo no sí. cuánto, uh, ¡Qué palo! ¿Bete, na, na, bete? O sea, ya el tipo venía, si él no hubiera caído peso, otro callo cantaría. Ya, eso, todo lo que hizo Yankee, todos estos featuring comerciales y toda esta pendeja que hizo Yankee, me hubiera sido tiempo. Pero lamentablemente la calle. Te cobra. No queda con nada de nadie a nadie. Le, le pasó la factura y fue a cobrarle. Mm, pues, 11 años y 6 meses. Y 6 meses. <risa> y no o salió teca. <risa> la última guerra, la más controversial, yo diría, la que los dos se beneficiaron, pero hay uno que yo no creo que se benefició tanto, independientemente de dice dicho Liceo, que fue Tempo y Cocuyuela. Tylon. ¿Quién ganó esa guerra? Mira, esa guerra, Tempo la pierde por tiempo, no por lírica. Ejemplo, cuando Tempo le sacan Santaco, si Tempo hubiera venido para atrás 24 horas después, aunque estuviera regular, la gente lo hubiera apoyado porque vino para atrás de una. Pero el hecho de que le sueltan Santaco... En diciembre 24 y no venimos a escuchar de Tempo otra vez con una tiradera hasta finales de marzo casi. Eso fue lo que hizo que él perdiera esa guerra automática. ¿Qué? Otra cosa que estamos hablando de un Tempo que está preso. Yo te dejo a ti una semana sin celular y ya cuando den los updates nuevos de Instagram y todo, ya tú no sabes lo que está sucediendo. So, imagínate estar 11 años y 6 meses preso y volver a un mundo donde ahora están las redes sociales, donde ahora todo es digital. Por eso fue que él perdió la guerra. Él, él, ¿Tú sabes quién ganó la guerra de ellos? Kendo. Esa guerra se la ganó Kendo. No la ganó. El, bullying, el bullying del Instagram. Eso fue lo que ganó esa tiraera, el bullying, que Tempo no sabía ni cómo se prendía el Instagram para grabar ese puto. Y Kendo no le tenía ahí caca cada media hora. Yo me acuerdo, yo, me acuerdo, yo comiendo pavo, tailón, comiendo cerdo la otra mañana de Navidad, y viendo a, a Kendo montándole caliente. Sí, Por eso sí, tempo, a tempo. tempo. no sabía cómo bregar con las redes. Y por eso fue que perdió esa guerra. No fue ni tanto por talento, porque de tiempo, pues, obviamente tenía que actualizarse a nivel de balabreo. Pero fue más eso que lo cogió desorientado. Es lo mismo que quería hacer Cosco. Mira, Cosco, como te dije, es el más inteligente a nivel de tiraderas del género de Puerto Rico. ¿Por qué tú te crees que él estaba hypeando a Kendo a ahora? No era después, era ahora. Él no quería darle a Kendo ni dos semanas para que Kendo se actualizara en la calle. Eso es tú, dijiste que vamos a quejear. Vamos a quejear la hora. Es más, quejea por teléfono. Sí. ¿Por qué? Él sabe que Endo no está actualizado. Dos años preso, papi. Estos dos años, la industria musical se movió más rápido que los últimos diez años. Los chamaquitos que nos ven, la industria musical se ha movido en los últimos dos años más rápido que en los últimos diez. O so, si tú tuviste dos años preso, Bebo, tú sales a una industria musical nueva. Unos códigos nuevos de cómo es que se mercadea la cosa, cómo se mueve todo. So, por eso es que Coco quería quejear con Kendo por la pared. Por la pared, no le quería dar break a salir. <risa> Ahora, vieja. Larry, Larry, Tempo o oh, Cocuyuela. Tú sabes, tú sabes que yo soy Tim Tempo, pero lamentablemente perdió esa guerra por todo lo que Taylon dijo. Exactamente punto por punto, él tiene razón. Pero hay que darle un punto a favor, según lo que Tempo dijo, no respondió de una vez por lo de la probatoria que le impedía, que no fue por decisión propia, o sea, hablar de tantos problemas y de todo lo que habla en la canción, al momento que salió Santa Cosa, él supuestamente no podía hablar de nada de eso, por eso fue que tuvo que esperar hasta marzo que cumpliera parte ya de la probatoria, o sea, porque él tenía que durar seis meses, yo creo que era, sin contacto con nadie, sin dar entrevistas ni nada de eso. Y ahí fue que se perdió la guerra, como tú dices, pero él no tiene 100% la culpa de eso. Bueno. Acuérdate que tenía un impedimento. Se, Me estoy llevando de lo que él explicó. Técnicamente, no, no. esta guerra la empieza Tempo. Ese es el sí, problema. Sí. Mira, el sí, problema sí, de esta sí. era es que Coscuyuela no era el que la andaba buscando. Esta no. tira era se forma después que Tempo usara las vocales de Coscuyuela en el tema Yo soy el mejor, Yo soy en... mejor en esto. Claro. Una vez me lo dijo el Buda. Eso Es una barra de Coscuyuela en Buda Family 2, creo Uf, que. Sí, sí, con una canción con gueto. So, sí. Cuando Tempo usa las vocales de, de Cocuyuela en ese tema él le tiró unas pullitas, él le tiró claro, una, sí, sí, una sí. lo que pasa es que él no estaba preparado para, para un Santa Cosa ¿no? <risa> <risa> yo yo o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tylon tiene mucha razón en la manera en que pasó pero también yo creo que Cocuyuela usó un estilo diferente de guerra que Cocuyuela no hubiera usado antes la guerra que Cocuyuela que le hizo a, a Niego fue, fue hablando de calle, pero él no usó eso de hablar de calle a Tempo, él no lo usó, porque él sabía que Tempo en, en, en cuestión de calle le iba a ganar, o sea, le iba a dominar en ese sentido. Ahora, eso de, de, de Cocuyuela, de la manera que usó la psicología, el mercadeo, las redes sociales, lo mató. O sea, y en claro, ese sentido le dio. Y soy tempo. soy tempo. Ya con eso le quitó la credibilidad del cadenón que tenía a tempo. Cuando Se habla claro. <risa> de Vicente. Vicente. De Vicente. <risa> sí. Señores, gracias qué programa, esto es, un pro, esto es un programa que se disfruta, ay, de verdad. en Suscribirse, activa la campana de notificaciones. Ay, donde o sea, ay. Ay, que nos juntemos de nuevo a hablar un poco, ¿verdad? De esa que <ríe> pollo por ahí para no decir <ríe> el canal. No olviden reportarse, déjenos saber ahí en los comentarios que les gustó la vuelta y de seguro estaremos por aquí de vuelta compartiendo con no, los. No, no, no. los... Vamos a ver si pronto lo obtenemos por el canal mío también. soy allá sí que talón del grande. es sí, que Ahora a ti por hacerle el acercamiento, de verdad que se aprecia toda esta pendejada, como diríamos acá, y estamos aquí a la orden. No, no, no. Y yo te dije que esto se iba a disfrutar porque somos personas que igual que tú, disfrutamos esto, vivimos esto. Aunque tengamos hasta otro tipo de trabajo, aunque yo tengo una oficina, yo todavía en mi, mi vehículo escucho este tipo de música. Darry, mi gracias, que se entregó tarde porque se quedó dormido. Pero sí, se esta, cuarentena, desde... esta cuarentena loca, tío, rara, sí, me tiene loco este horario. Sí, esto tiene que ya. Bueno, si se me fue el filtro, ya tú sabes, Ay, el ahí, tú sabes, Y nada, y mi, y mi amigo Tylon, espero que sí, es verdad, vamos a ver si volvemos de nuevo a ver qué va, qué va a pasar con todo esto que está sucediendo en el movimiento, pero de verdad aquí están personas que se vivieron toda esa guerra ay, don, ay, don, mi ay, gracias la disfruté, me la pasé súper a fuego un charau a todo el combo de RD que nos estés viendo, vuelvo y te lo repito por última vez, porque me gusta, hasta, hasta en mi canal lo digo mucho, suscríbete activa la campana de notificaciones síguenos en Instagram, de seguro mira, las redes te estarán apareciendo por ahí o por ahí, ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Alguna? <risa> Estamos en Combo, manténgase en activo. Yo soy Mundo Tailón, ya, Reino.